Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a la tercera parte de aprender cómo indicar la hora en alemán. Los Kids. Estamos digiriendo la materia de aprender cómo indicar la hora en alemán parte por parte. En este video aprenderemos indicar la hora de cuartos y además intervalos de minutos que son más pequeños que 5 minutos. Si es tu primera vez en el canal Tona Belira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria rossi Aquí nos enfocamos en aprender el alemán paso a paso y aprovechar el proceso de aprendizaje al máximo. Si no estás suscrito aún, suscríbete al canal. Haz un clic a la campanita para recibir los últimos videos subidos. En este video hacemos la tercera parte de aprender cómo indicar la hora en alemán. Para resumir los videos anteriores, Hemos aprendido a indicar las horas completas para decir, por ejemplo, es es 8 uhr. Además, hemos aprendido a decir las medias horas. Es ist halb sieben. es ist halb sieben. Y además, hemos aprendido a indicar intervalos de 5 a 10 minutos antes de la hora y la media hora. Por ejemplo, es ist fünf zwölf, es 5 vor 12 o es es 5 nach halb zwölf. Para completar todas las partes del reloj nos están faltando los cuartos y para eso nos será útil las preposiciones que ya hemos revisado en el primer video, que son vor und nach, antes y después. Vor und nach. Para indicar un cuarto después de una hora podemos decir es ist viertel nach zwölf. Es ist viertel nach zwölf. Son un cuarto después de las doce. Es ist Viertel nach zwölf. Para un cuarto antes de una hora, utilizando la preposición for, es ist Viertel vor zwölf. Es ist Viertel vor zwölf. Son un cuarto antes o un cuarto para las doce. Es ist Viertel vor zwölf. Para ese punto, un cuarto antes de la hora, tenemos otra opción de indicar la hora que se usa mayormente en Alemania del Sur y se indica: es ist drei Viertel zwölf. Son tres cuartos de doce. Es ist drei Viertel zwölf. Veamos algunos ejemplos: es ist Viertel nach eins. Es ist Viertel nach eins. Son un cuarto después de la una. Es ist viertel nach sieben. Es ist viertel nach sieben. Son un cuarto después de las 7. Es ist viertel vor fünf. Es ist viertel vor fünf. Son un cuarto para las 5. Oder es ist drei viertel fünf. Es ist drei viertel fünf. Son un cuarto para las 5. Es ist drei viertel... Acht. ¿Qué sería en español? Es is 3/4 8. O es es cuarto 8. Sería son un cuarto para las 8. Es is cuarto vor 8. Ahora, parte dos del video. Intervalos de minutos que son menos que 5. Y sí, para eso también hay una expresión específica para indicar la hora. Si tenemos, por ejemplo, un poquito pasado las 12, en alemán se dice es ist kurz nach 12. Nuevamente se utilizan las mismas preposiciones que hemos aprendido, vor und nach, antes y después, y Indicando un intervalo que son entre 1 y 4 minutos, se utiliza el adjetivo kurz, corto, como es cortito después de las 12. Es ist kurz nach 12. Lo mismo para un poquito antes de la hora. Es ist kurz vor zwölf. Es ist kurz vor 12. Son un poquito antes de las 12. Aplicando ese mismo conocimiento a la media olla. Zum Beispiel Es ist kurz vor halb zwei. Es ist kurz vor halb zwei. Son un poquito antes de la una y media. Es ist kurz vor halb zwei. O Es ist kurz nach halb zwei. Es ist kurz nach halb zwei. Son un poquito después de la una y media. Nuevamente estas formas de indicar la hora se utilizan en el alemán hablado, en el alemán conversacional, en la forma de indicar la hora de forma digital. Indicamos los números exactos. Decimos, por ejemplo, es es 12 uhr 28. Es es 12 uhr 28. Para indicar, son un poquito antes de las 12 y media. Es es 12 uhr 28. Oder, es es 12 uhr 28. 33. Es, es 12.33. Son las 12.33 en forma digital. Pero sí, en el alemán conversacional se utilizan los conceptos kurz vor, kurz nach. Completando las expresiones para los intervalos de menos que 5 minutos, también podemos utilizar la palabra gleich, por ejemplo, Es ist gleich 12 Uhr. es ist gleich 12 Uhr. Serán luego las 12 o ya van a ser las 12. Es es gleich 12 u. O es ist gleich halb zwei. es ist gleich halp 2. Es es gleich halp 2. Ya van a ser la una y media. Cuando faltan entre 1 a 4 minutos antes de cumplir un punto en el reloj. Ahora, con eso ya hemos completado. El conocimiento importante sobre cómo indicar la hora en alemán, sobre todo cómo indicar la hora en alemán de forma conversacional, donde hay más opciones de expresiones. Espero que te quedó claro y que te sea de mucha utilidad. En un siguiente video vamos a practicar un poquito la aplicación de decir la hora de distintas formas para que podamos consolidar un poquito el conocimiento. Espero que te gustó este video, dale un like si te gustó y me alegro de vernos en el siguiente video. De somnismat.